Estábamos comentando que hemos visto fotos de Pradel, que se le ve enorme, que se le ve súper bien y tal, y hablando de lo del tema de vomitar, no hablando del tema este que, te, que estábamos hablando justo detrás de cámara, de, de que si a nosotros nos había pasado lo de vomitar o no tal, y bueno, pues yo lo que contaba aquí a mis compañeros en privado es que yo alguna vez he vomitado, creo recordar que dos, eh, no es algo normal, depende de la persona, ¿sabes? depende si come antes de entrenar. Yo, por ejemplo, entreno en ayunas precisamente para, para no tener nada en el estómago, pero yo, por ejemplo, tengo hernia herniadiato, entonces cualquier esfuerzo que haga con, con comida en el estómago, pues me viene el reflujo y a veces pues vomitas y demás, ¿vale? Entonces, no siempre se vomita o porque estés enfermo o porque estés entrenando muy duro o tal. Hay otras veces que sí. Este, este último vómito, según decía Paco, es porque estaba entrando conmigo los entonces ahí fijo que era un vómito de, de acidosis metabólica súper exagerado, pero no, no siempre tiene por qué ser por algo malo ni nada. Y a vosotros, eh, bueno Paco, cuéntanos tú que estabas hablando, ¿qué tal lo has llevado eso de vomitar? Sí, yo particularmente, eh, eh, personalmente el tema de vomitar eh, nunca ha sido de vomitar. Eh, alguna vez si he vomitado ha sido porque me ha sentado algo mal. ¿Vale? y ya notaba como que estás un poco, que la digestión no funciona bien y tal, te puedes a entrenar, y entonces, eh, pero ya te digo, una vez habrá sido en toda mi carrera, yo he de decir que siempre, yo me he habituado siempre eh, a comer poco antes de entrenar, ¿vale? Eh, eh, de hecho, porque antiguamente como <risa> hacíamos unos entrenos tan largos, es como que si encima me espero un par de horas, eh, voy a, a tirarme tres, cuatro horas entrenando, como que se me alargaba mucho la comida. Y yo ya mucho un momentito me, me habitué a, a, a comer y no, media hora, como mucho más tarde, ya poderme a entrenar. Eso sí, tengo que decir que, que yo me he habituado a eso, yo soy de esta manera y a mí el cuerpo me lo, me lo aguanta. Pero sí que es verdad que yo he trabajado con mucha gente y he visto a muchos compañeros que el tema de las digestiones, antes de los entrenamientos, se lo tienen que mirar muy mucho, ¿vale? Porque sí que es verdad que, que a la primera de, de cambio, pues, echas, empiezas a echar la papilla y sobre todo en los entrenos de, de pierna, ¿vale? Que son los más intensos. Y, y bueno, y yo básicamente siempre he sido, he, sido, he sido duro para vomitar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra gente que, y en este caso, eh, este, entre, este vómito de Joan entrenando... Eh, con miros eh, escúchame, Milos lo ha destrozado. Yo creo que ha sido más, más que un entreno físico por todo lo que yo he visto el vídeo de Joan y tal y por todo lo que le habla, le comenta, es más un entrenamiento mental que no físico, ¿vale? Que, como diciendo, estás en la línea profesional, quieres estar en el Olimpia, eh, esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, ahí, ahí ya te digo. Pero Joan tiene, hemos visto, han vomitar, ¿qué? Cientos de veces. Yo creo que hubo una fase que sí, que cada entreno vomitaba, ¿vale? El chaval pues tiene eso, pero, pero lo de Milos, lo del entreno de Milos es más que normal, porque Milos es, es salvaje, es salvaje. Además, efectivamente, es que el, el problema de Milos es el, que Claro, con su sistema de entrenamiento utiliza mucho el sistema cardiometabólico. Yo recuerdo que esta este último viaje a México, total, que quedamos, quedamos con él y demás, y yo no iba a entrenar porque, bueno, tantas horas de avión, el cambio de hora, y claro, yo que me... y ahora, aparte, bueno, yo retirado que estoy, ya sin tomar nada, y, y no sé a mí la locura que me dio de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo, <risa> creo, creo que Manolo me grabó, me grabó tirado en el suelo, pero que no podía ni hablar, o sea, me dejó en la primera vuelta, o sea, ya no la pude resistir, ¿no? Entonces, a eso tienes que estar totalmente acostumbrado, ¿no? Pero sí si es verdad, a ver, en, en mi experiencia yo he vomitado una o dos veces y sobre todo en el pasado cuando no tenía experiencia eh, sobre las sensaciones de mis digestiones y, y bueno, no, no, no sabía más o menos cómo, cómo adecuar, ¿no? A día de hoy yo soy una persona que necesito tiempo de, de digestión, a no ser que sea una comida semisólida o hoy, por ejemplo, que me he comido dos bananas justamente antes de entrenar. Entonces, son comidas que no me perjudican, ¿no? Pero pienso, pienso, en mi opinión, en el que cuando, hombre, se vomita constantemente, yo creo que ahí hay un problema, que no tiene que ser grave, que no puede ser, ¿vale? He tenido gente que tenía náuseas eh, a mitad de entreno un día, otro día, otro día, otro día y es que tenía en las trazas NASA, recuerdo que la GPT la tenía a 198 y la GOT a 170 y algo, es decir, eh, puede ser. Pero, claro, si no sabes adecuar eh, las comidas y tal, y no eres de digestión fácil, como tú dices, Paco, pues yo creo que eso no es normal. No es normal que la digestión se corte y tu cuerpo eh, pretenda soltar ese alimento que no puede digerir. Yo pienso que que normal no es, ¿vale? Ni por entreno fuerte, ni por nada. Si tienes un, una alimentación bien programada y prelimitada, pues, ni un entrenamiento, ni, ni milos, ni nada. O sea, no, no tienes por qué, por qué vomitar. Pero bueno, repito, lo que pasa de vez en cuando? Bueno, pues, te puede pasar de vez en cuando. Por un cambio de temperatura, un cambio de horario, un viaje, pero si es constantemente, que tampoco sé, si yo voy a vomitar constantemente, pues, si es así, claro, ahí hay un hay un problema que, que hay que solucionar. Eh, nos ha escrito Pradel, nos ha escrito Pradel al foro diciendo que él no come antes de entrenar, hostia, que no sabe ya cómo decirnoslo desde aquí, Joan, si lo estás viendo te mandamos un saludo y bueno, y decirte que estás, que estás enorme. Yo las fotos últimas tuyas que he visto, eh, nada, nada que decirte que no sepas, así que enhorabuena, estás gigantesco, tío. Y, y bueno, ya está, también... Pues, Me hace gracia porque dice, Ya no sé cómo decirlo. Ya <risa> no lo había escuchado. Ya nunca lo había escuchado. los cojones no, de decirlo. Si no come antes de entrenar, ¿qué es lo que vomita? Lo del de, desayuno. De <risa> forma, bueno, a mí se no lo aclara. De todas formas, un tío de 130 kilos... Eh, ...comes tanto que aunque no comas una hora o dos antes de entrenar... ...tienes comida en el estómago todavía ahí para aburrir sí, de sí, las comidas sí, sí. anteriores... Claro. ...así que... ...y sí, bueno... ...perdonar que, perdona que hacer un inciso con el tema de, de Joan y tal... Eh, ...que hace tiempo que no, que no hablo con él... Eh, ...sí que es verdad... Es, ...es un tío que bueno tiene eso ¿no? ...que empieza el entreno y tal y bueno no sé... Eh, y tiene eso, pero escúchame, tiene la facilidad de vomitar y recuperarse rápidamente y seguir entrenando, ¿vale? Eh, yo eh, la vez que me pasó porque me sentó algo mal, vomité y me quedé tan hecho polvo que ya no pude continu continuar el entreno, ¿no? Pero bueno, básicamente bueno, le pasa a eso, no creo que sea nada absolutamente preocupante, pero bueno, eh, es mirarlo, es lo que dice Raúl, cuando tienes un tipo de eso, hay que mirar de qué y buscar un poco la explicación. Pero bueno, aparte de todo, si nos está viendo Joan, eh, Joan, escúchame, estás tremendo niño, estás cogiendo un tamaño increíble, eh, manteniendo un nivel de grasa bastante aceptable para estar en la fase de volumen y escúchame, has entrenado con Milos, eh, ya no solamente el entreno, eh, Milos es un genio tío, Milos es un tío súper inteligente, eh, lo que comentaba antes eh, no es un entreno físico, es un entreno mental, ¿vale? Estate, estate ahí aprende de eso, no solamente de lo, lo que ha sido el entrenamiento de las palabras que te ha dicho Milos porque ahí es donde está el kit de la cuestión yo creo también que para saber por qué vomita hay que entrenar con él, quizá nos quitaríamos muchas dudas sí, bueno, sí, sí